sin fronteras a cada rato te amo desde la conciencia de esta potencia falta pensarnos siempre para sentir el amor que nos une por lo tanto relajémonos encontrémonos frente a frente en el ambiente a cada salto del camino en cada gesto cotidiano en la rutina del día estoy si sí, he sido capaz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 A cada rato te amo, a cada rato te amo Vibramos en la conciencia de esta potencia